Hola oh, gente de YouTube, ¿cómo les va? Mire, eh, yo sé que ha pasado tiempo desde que subí mi último video sobre la historia de jonker pero eh, hoy voy a subir este video eh, de, de una de las empresas más co controversiales del mundo que marcó un antes y un después de la historia. Estoy hablando de Walt Disney, que, que sería el, la, la casa del ratón, o sea. Pero solo voy a contar un breve resumen eh, acerca de esa empresa. O sea, de, de quien lo fundó, eh, en do, eh, quién, quién fue el fundador que lo, lo llamó así, entre una variedad de cosas. Pero si ustedes quieren que yo haga más, que, que yo haga resúmenes acerca de, o que haga historia de las empresas así como o Nickelodeon, o de cualquier otra cadena de, de televisión o película, me lo dicen, o sea, me lo dicen pero en mi Instagram, porque, ¿eh? y también me me lo dejan saber y, y si llegamos por lo menos a 10 likes subiré un nuevo video acerca de eh, acerca de de otra empresa sin más, comencemos mire, para empezar eh, la compañía de cine fue creada eh, el 16 de octubre de 1923 a, en, en Los Ángeles, California, de Estados Unidos de América, que, que tuvieron como. ¿Cómo qué? Como oficio, eh, tenía animaciones eh, con cortometrajes. Ya que eh, fue creado por pues, el mismo llamado Wadinen, ahí el nombre, que fue una persona que, que creó la empresa. ¿okay? Que sería siendo un empresario, un animador, un guionista, un actor de voz y productor de cine estadounidense. Ya que en esta eh, eh, en esa empresa eh, fue creado por los hermanos dine Que sería Walt Disney y Roy Odine. Ahí. Pero no solo eso. Eh, ya que al principio casi no era tan conocido. Pero después de la, pero eso, fue, pero eso fue antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y, pero después, después de eso, eh, unos años después, pudo, pudo, en esa empresa pudo ganarse varios premios, eh, como a mejor animación, otro que se llamó al mejor cortometraje entre una variedad de cosas que se ha ganado, pero no solo eso, también el mismo fundador falleció el 15 de diciembre de 1966, o sea, murió después, o sea, años después de, de la segunda guerra mundial, pero no solo eso, también el, el mismo fundador fue, eh, fue nacido allá en Chicago en Estados Unidos, aunque no me acuerdo bien en qué en qué barrio era, pero sí me acuerdo que fue en Chicago por lo que me acuerdo muriendo hacia los 65 años pero, espere ah, espere, ah, espere aquí va un dato curioso antes de seguir con el video también es que existe una regla general que se aplica para a todas las series de, eh, de televisión que, que quieran hacer una serie en Disney es, en la serie eh, aplica que, que por cada temporada debe hacer por lo menos de 65 episodios solamente 65 porque fue la isla, es la edad que se murió eh, el fundador Ah, pues ahí, por esa misma razón, eh, fue, fue por lo menos, eh, aplicar esa regla, pero no solo eso, también actualmente, es muy conocida actualmente, ya que, ya que la producción, eh, ya que la empresa pudo, empezó a producirse a, a, en los años 30 y y ya sea eso pudo ganar más de un millón de dólares en ese instante bueno era un fin de semana mejor dicho pero después cuando pasó el tiempo y ya fue conociendo de a poco eh, también fue comprando otras empresas así como como a Marvel eh, a PISA, PISA, o como se pronuncia esa vaina, pero también fue creado, eh, pudo crear otras empresas también, aparte de, de lo ya comprado, eh, pudo fundar SPN, que sería un otro canal de televisión de carrera, y, y no solo eso, también pudo ir eh, en. En 2017, eh, la, la compañía anunció, que, anunció planes para la función con la multinacional de, de Century Fox, ¿verdad? Pero que eso eh, DNA eh, lo compró con una cantidad exagerada de, de más de 71 mil millones de dólares. Porque, porque como se lo dije hubo como una predicción exacta de, de lo que, eh, que, pa, que pasaría ese día, que fue long Simpson. Es la misma que predijo de que de Donald Trump iba a ser presidente. Es la, la misma sino que eh, fue de diferentes épocas, ¿entienden? Es eh, por eso. Pero no solo eso, también eh, al comprar Fox, también compró otras empresas que están relacionadas con, el, con esa compañía. Así como Fox Sports, Fox, Fox Network Road, FX Network, National Geographic. Es eh, eh, eh, eh, que, que los compró más de 52 mil más, o sea, superior a los 52 mil millones de dólares eh, dos años después. ¿Por qué? Porque solo pudo comprar por lo menos la mitad, o sea, a Mavic y a Fox, pero de dos años, eh, compró la de más empresas que le faltaba. Pero también, eh, a él se volvió como, como si fuera un monopoly. Entonces, aunque no estoy seguro que sea legal, pero eso a quién le importa. Pero la palabra. Pero a nadie le importa si eso es Monopoly o quién sabe. Eso a nadie le importa. Pero, pero en fin, mejor no salgamos del tema. Es que también, eh, dime, o sea, la presa, o sea, la Casa de razón también creó otro... Un paquete de diversión, o sea, de atracción, que sería eh, llama World Disney World Resort, que conocemos como Disney World, eh, que es un complejo turístico muy famoso por su paquete temático y, y sus numerosos eh, hoteles que pueden alojarse ahí. ¿eh? Y también puede, eh, eh, porque eso está. Allá en Orlando, en Florida, de, de ese mismo país que le hablé anteriormente, eh, porque a diferencia que eh, fue que allá en Los Ángeles, o sea que a los dos lados del país. Pero en fin, eh, también otro de esto que debo decir es que, actua, ya, que at, ya que hay también fue como un medio de comunicación y entretenimiento eh, eh, eh, a nivel global porque eh, después de eso, eh, eh, pudo ser reconocido porque pudo como estar en la cima de todo luego de eso siguió con, con Warner Bros que sería la competencia de Tiener pero eso hablaré en otro video pero en fin, eh, eh, pero en fin, eh, ya, pero en fin, eso es todo. Es eh, me gustaría que me dejara un comentario y que me siga en, en, mi Instagram, ya que ahí estaré subiendo fotos y estaré saludando ahí. También, eh, quiero decir que, que también me que me apoyaba con un like, pero si llegamos, a, a una meta de 10 likes, subir un video de de Warner Bros, por lo menos, si llegamos a los 10 likes, pero eso será el rato, sin más, nos vemos, pero antes, antes de irme tengo que mandar un saludo, esta, gracias a Jacqueline Betasco, eh, Yu, Yurani Suárez, Felipe Álvarez, eh, Paula Guerra, Jolicinta eh, yo, yo Valencia, NJN eh, Ruiz Botina, eh, y, y también Yon Jairo Siger, 27, 2027 que digo, y también saludos a a Fe, Ney 6136 Gracias por, por seguirme en mi Instagram Y si quieres ser saludado eh, En mi próxima video, eh, De verdad Seguirme en mi Instagram Para seguir mandando un saludo Sin más Nos vemos hasta la próxima